Bien, eh, buenas noches con todos ustedes. Eh, estamos reunidos nuevamente para nuestra clase número 2 del módulo 1. Quiero darles la, la bienvenida a todos y bueno, vamos a seguir hablando sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Recordando siempre que eh, todo lo que nosotros aprendamos, ¿no? eh, debemos de siempre difundirlo, ponerlo en práctica. ¿Ah? para eh, que la seguridad sea algo más eh, colectivo y no solamente algo particular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, eh, en esta ocasión vamos a hablar de tres aspectos fundamentales dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver la gestión, no propiamente dicha, qué cosas es lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, cuáles son las actividades, las tareas dentro de, del campo de la seguridad y salud en el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Y eh, posteriormente vamos a ver la política, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuáles son los lineamientos, ¿no? los objetivos, las metas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para finalmente hablar sobre los estándares y procedimientos de trabajo, ¿no? Muy bien, reiterar entonces la bienvenida a todos ustedes, ¿no? Y ya ustedes saben, cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier aporte que ustedes deseen eh, realizar, bienvenido sea, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya eh, ustedes me conocen, ya hemos hablado sobre nosotros, mi formación académica, ¿no? soy ingeniero químico de profesión, especialización en seguridad y medio ambiente, y bueno, la, la experiencia laboral ha ido en ese sentido, ¿no? Realizando auditorías, consultorías, en fin, todo lo relacionado a seguridad, salud, trabajo y medio ambiente. Muy bien, eh, explicar las reglas de la clase, ¿no? Eh, colocar su nombre y apellido, activar el micrófono eh, para cualquier consulta que desee hacer, aporte, ¿no? Que usted es eh, importante aportar a la, a la clase apagar la cámara, chat solamente para las preguntas, ¿no? básicamente eso. ¿ya? Muy bien. Entonces, como ya habíamos adelantado, el contenido de esta sesión está enfocado, focalizado a tres grandes aspectos. La gestión de seguridad y salud en el trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo y los estándares. ¿De acuerdo? Los estándares eh, que tiene que, tienen que tener en cuenta ¿No? a la hora de implementar un sistema de gestión y los procedimientos de trabajo, ¿no? fundamentales dentro, dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces, gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se entiende por gestión? ¿No? Gestión es, eh, si lo podemos definir en palabras sencillas, simples, es hacer cosas. ¿De acuerdo? Eso es gestión, realizar cosas. ¿ya? Eh, si la ley 29783 me indica ¿no? que debo de realizar inspecciones periódicas a mi personal en seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, sé que lo tengo que hacer. Y en el momento que lo haga, eso ya es hacer gestión. ¿De acuerdo? ¿ya? No solamente en el que haga, ¿no? que, que, que haga inspección, ya sea planificada o no planificada, sino también elaborar un registro de las eh, tareas, de las actividades que he encontrado en campo. ¿De acuerdo? Porque no solamente se inspecciona eh, de manera ocular, sino que también se toma nota. ¿Para qué se toma nota? Para corregir ciertos aspectos. ¿Cierto? Acuérdense el tema de la mejora continua. La mejora continua es siempre, ¿cierto? Verificar para actuar. ¿De acuerdo? Y eso está relacionado a la gestión. Ya hemos dicho que la gestión es hacer cosas. ¿ya? Si la ley me indica cuatro capacitaciones al, al, al año, ¿no? entonces debo realizar la gestión ¿no? para que esas capacitaciones se den. De repente... Eh, si es una eh, capacitación eh, puntual, especializada, de repente tendré que contratar a una empresa, ¿no? Para que realice la capacitación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre en el manejo de extintores, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen diferentes tipos de fuego, por lo tanto, existen diferentes tipos de extintor. Entonces, hay empresas especializadas ¿no? para brindar esa capacitación. Entonces, nosotros debemos de realizar la gestión, es decir, llamar al proveedor, ponernos de acuerdo en el horario ¿no? el, el día, la fecha ¿no? y eso es realizar eh, un sistema de gestión ¿ya? entonces eso es muy importante que todos tengan en cuenta, ¿qué cosa es gestión? es hacer cosas, ¿ya? dentro de la seguridad y salud en el trabajo bueno Acá hemos eh, considerado, ¿no?, algunos antecedentes, ¿no?, dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, el concepto de calidad previamente, ¿no? En el siglo XIX, en los años de la Revolución Industrial, el trabajo manual es reemplazado por el trabajo mecánico, ¿no? Ya se dejó de lado eh, en algunos aspectos, en algunas tareas, lógicamente, el trabajo manual y se reemplazó por el trabajo mecánico, ¿no?, lo realizaron en, en las grandes industrias, sobre todo. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no? cadenas de producción con mayor complejidad. ¿no? Entonces, no solamente eh, el trabajo mecánico eh, nos permitió realizar las tareas, eh, reemplazar las tareas manuales, sino que las cadenas de producción ya se volvieron más complejas. ¿no? Surge entonces el papel del inspector encargado de supervisar ¿no? la efectividad de las acciones de los trabajadores, de los, trabajadores, los operarios. ¿no? Es el primer gesto de control de calidad. ¿ya? Entonces, imagínense, ¿no? Eh, ya en aquellos años ya se comenzaba a hablar sobre el supervisor, el supervisor en seguridad, eh, en este caso, en el, en el tema de calidad, no en el tema de calidad. ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, gestión, dentro, eh, en las normas ISO, ¿no? El sistema de gestión lo definen como un conjunto de elementos y actividades relacionados y coordinados que interactúan y que, estableciendo políticas y objetivos, dirigen y controlan la organización, ¿verdad? Con el fin de lograr dichas metas, ¿verdad? Claro, entonces... Si hemos dicho que el sistema de gestión, pero en, en, en sencillo, la gestión es realizar cosas, es hacer cosas, ¿no? Pero no es hacer por hacer. Tenemos que tener un lineamiento. Y ese lineamiento, ¿quién nos lo da? La política y el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, la política de seguridad es... Eh, eh, cero accidentes, ¿ya? ¿cuál es el objetivo en seguridad? El objetivo en seguridad eh, es tener cero accidentes. El objetivo en seguridad es tener los mínimos índices de incidencias, ¿no? Entonces, de acuerdo a los objetivos, nosotros vamos a hacer la gestión lógicamente encaminada a cumplir esos objetivos, a cumplir la política, ¿no? Entonces, eh, como les decía, ¿no? la gestión eh, es hacer, es hacer cosas, pero no es hacer por hacer. Tiene que haber una planificación previa. La sesión uno, ¿no? la clase anterior, eh, dijimos, hablamos sobre la línea base. ¿no? La línea base, si ustedes recuerdan, era el conjunto de actividades que teníamos que desarrollar dentro del sistema de seguridad de salud en el trabajo. Recuerda, La ley nos decía, esto tienes que hacer en seguridad. El reglamento nos decía, ¿cómo lo debes de hacer? ¿no? Y nosotros confrontábamos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas no tenemos? Perfecto, entonces estos puntos de acá no los tenemos implementados. Entonces tenemos que implementarlos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la gestión que tenemos que desarrollar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente, todo esto está alineado a los objetivos de la, de la, de la seguridad, a, la, a las metas en seguridad ¿no? y, lógicamente, a la política de en seguridad. ¿ya? Entonces, no es que, que un área se, se hace eh, gestión a, a su criterio y la otra área hace gestión a su criterio. No, el, el, el criterio tiene que ser uniforme bueno ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? La gestión es hacer cosas, pero enmarcados dentro de la política y los objetivos, ¿no? De la empresa, ¿ya? Entonces, vinculación con la ISO 45001. Recuerden que eso también lo tienen que tener claro, ¿Ya? Dijimos que haciendo un, un símil, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo es la 29783, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cumplimos la ley, ¿no? Cumplimos el reglamento de la ley, vamos a estar bien. Y, y, y si realizamos la, la, la, la actividad que nos indica la ley, ¿cierto? Vamos a trabajar de manera segura. Eso es lo ideal. Eso es a nivel nacional pero a nivel internacional hablamos sobre las ISO, recuerdan Las ISO es como si dijéramos la Ley Universal en Seguridad y Salud en el Trabajo. La ISO 45001, ¿no es cierto? Es ya estar a niveles internacionales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 45001? Fíjense, las organizaciones que utilizan la ISO 45001 Pueden utilizar este documento para planificar. Planifique lo que se debe hacer para que la organización funcione de manera segura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, algo ya, ya habíamos comentado. ¿No es cierto? Recuerden el ciclo de mejora continua empezaba por planificar. ¿no es ¿cierto? ¿Qué se debe planificar? ¿No? Se, de, se tiene que planificar lo que se debe hacer. ¿De acuerdo? Para que la organización funcione de manera segura. Hacer, hacer lo que la organización ha planificado hacer, ¿cierto? Como yo les decía, ¿no? Eh, si he planificado hacer eh, capacitaciones, eh, inspecciones de seguridad, eh, implementar el reglamento interno de seguridad, eh, actualizar el IPRC, ¿no? Eh, eh, formación de brigadas, si he planificado todo eso, entonces tengo que hacerlo, ¿ya? Tengo que hacerlo, tengo que realizarlo, ¿ya? Después, verificar, ¿no? Ver qué también está funcionando. Ver, verificar si la inspección es correcta o no es correcta, ¿no es cierto? Verificar, ¿no?, si las capacitaciones, ¿no?, eh, dentro de las capacitaciones, los trabajadores han salido aprobados o desaprobados. ¿Qué porcentaje entendió? ¿Qué porcentaje no entendió? ¿no? Por eso se sugiere que las capacitaciones sean evaluativas, ¿no? para que nos dé un, un alcance de lo que se ha entendido. La capacitación eh, se entiende que es para mejorar, no dar a conocer al trabajador sobre los riesgos, los peligros, ¿no? Que existen dentro de su área de trabajo, ¿no? María Isabel, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Con gusto. ¿Sí te escucho, María Isabel? No te, no te escucho, Marisol, creo que tu micrófono está apagado. O si no, escriben por el chat. ¿Alguna consulta, por favor, si tienen, con gusto, para absolverla? ¿No hay preguntas todavía? Bueno, entonces continuamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, tenía, tenemos que verificar ¿no? que lo que se ha planificado se, se, se haga y que el, y lo que se, se esté haciendo ¿no? se haga bien. ¿no? Entonces, en eso consiste la verificación. ¿ya? Ver que también se es, está funcionando el sistema. ¿no? Como, como les decía, ¿no? si es que capacitamos al personal y el personal sale desaprobado, entonces la capacitación como tal no cumplió el objetivo. ¿No? Que es de conocimiento, que el trabajador conozca fundamentalmente los riesgos, los peligros a los cuales está expuesto. ¿Ya? Entonces, se sugiere que las capacitaciones sean evaluativas, ¿no? En ese aspecto puntual. ¿Ya? Por eso se, se requiere verificar. Y eso, y, y justamente, ¿no? Actuar. Actuar. En ese mismo ejemplo, ¿no? Si es que, el, si es que el, hay, hay trabajadores que han salido desaprobados, ¿qué tendríamos que hacer? Reevaluarlos. ¿No? Revaluarlos hasta que aprendan, asimilen, ¿no? La, la capacitación. ¿no? En otro aspecto, formación de brigadas, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre en un, en un simulacro de sismo, ¿no? Entonces, eh, ya, perfecto. Eh, el total del de, tiempo de evacuación en el simulacro fue de un minuto con 15 segundos, ¿no? Entonces, ya, tenemos ese tiempo de evacuación. Para la próxima, ¿no es cierto?, debemos de organizarnos mejor para que no sea un minuto 15 segundos, sino un minuto diez segundos, se me ocurre, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un tema de mejora, siempre, ¿ya? Entonces, de repente, tal área demoró. Entonces, enfocarnos en esa área, ¿no?, que se demoró en evacuar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de, de, de, de, ese, de esa demora? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en eso consiste el actuar, ¿ya? Planificar, hacer las cosas, ¿no? Verificar qué también se está haciendo y actuar. Es decir, tomar medidas correctivas sobre lo que no se está haciendo bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que deseen, por favor, señores? Nos gustaría, ya ustedes saben, que sea participativa, ¿No? La, la la clase, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión, su consulta, su aporte, no sé, algo que deseen mencionar, que consideren importante. Muy bien. Entonces vamos a ver los elementos, ¿no es cierto?, dentro del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, hemos considerado estos elementos dentro del sistema de gestión, ¿no? La información de seguridad de los procesos, ¿no? Es importante eh, la seguridad dentro de los procesos, ¿no? Eh, y al hablar de procesos, estamos hablando de un conjunto de actividades ¿no? que se desarrollan dentro, inclusive dentro de un área específica. ¿ya? Entonces, es importante brindar información sobre la seguridad que tienen los procesos dentro de una organización. ¿ya? Los procedimientos operacionales es un tema fundamental. Miren. Eh, los procedimientos de trabajo, ¿no? Son documentos que nos indican cómo, de qué manera se deben desarrollar cada una de las tareas dentro de determinada área de, de, de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre eh, en una tienda de, de en una planta, ¿no? de reparación de neumáticos, ¿no? Entonces, en una planta de reparación de neumáticos, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? En el área de, de parchado de neumáticos, ¿no? Entonces, debe haber un procedimiento, ¿no? Que indique de qué manera se debe parchar los neumáticos, ¿se dan cuenta? Entonces, el trabajador, ¿no? Y cuando me, cuando me refiero al procedimiento de trabajo... Estamos hablando de un procedimiento de trabajo seguro, ¿cierto? O sea, ¿de qué manera ¿no? el trabajador ¿no? tiene que realizar esa tarea específica, pero de manera segura? O sea, que, que evite cualquier tipo de accidente, incidente, ¿no? Que mantenga su, mantenga su integridad eh, física, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un procedimiento de trabajo. Nos indica lo, la tarea, cómo se debe hacer la tarea, ¿no es cierto? Y... Lo que cómo se debe hacer de manera segura de acuerdo eso es un procedimiento operacional ya que es fundamental dentro del sistema de gestión de seguridad toda área debe tener su procedimiento de trabajo no eh, y, y no es algo que, que, que se nos ocurra eso eso debe de existir y, y para la, para la elaboración de ese procedimiento, no solamente debe realizarlo, no solamente debe redactarlo el, el supervisor, sino en conjunto con los trabajadores más experimentados de cada área. Porque son ellos los que están ahí día a día. ¿Y qué mejor que ellos que pueden aportar ¿no? para determinar los peligros, los riesgos, una mejora eh, en, la, en la realización de la actividad? Se dan cuenta, ¿no? Es un trabajo conjunto, ¿ya? Y si ocurriera un incidente o un accidente, ¿no? Que no está contemplado en el procedimiento de trabajo, entonces ese procedimiento deberá de migrar a otra versión, porque no estuvo contemplado el incidente que se registró en esa área, ¿Ya? Si hubiera, si hubiera estado especificado, ¿no? El incidente, bueno, eh, para, que se, para que pase, se dé ese escenario, es porque el trabajador no leyó el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? O lo leyó y no le hizo caso, ¿no? Entonces, hay dos escenarios acá, ¿no? Ante un incidente. Si el incidente está, está contemplado en el procedimiento de trabajo... ¿Ya? Indica, por ejemplo, de la manera de utilizar una herramienta, ¿no? Ya, y, y la manera de utilizar una herramienta, el procedimiento nos indica cómo debe utilizar esa herramienta, ¿no? Y qué, y qué equipos de protección debe tener. Entonces, si eso está especificado en el procedimiento de trabajo, y a pesar de eso, el trabajador se lesiona, ¿no? Eh, eh, en fin, tiene un accidente o un incidente, ¿no? es porque no ha hecho caso el procedimiento de trabajo. Ese es un escenario. ¿ya? Otro escenario es que ocurra el incidente o accidente, pero no esté contemplado, no lo diga en el procedimiento de trabajo. Entonces, en ese escenario, tenemos, como le decía anteriormente, migrar a otra versión. Se tiene que redactar nuevamente el procedimiento de trabajo y considerar ese, ese, eh, esa actividad que generó el incidente o accidente. De acuerdo, ya, a eso nos referimos con una, una nueva versión. Eh, sí, Jean marco te, te, te leo, te, te escucho, por favor. Sí, este, muy buenas noches con todos, profesor. Buenas noches, Gianmarco. Sí. La pregunta era, este, usted está diciendo que si, suponiendo que alguien no haya leído el, el, el plan, o no conozca el plan, o lo, no, no lo haya obedecido tampoco, ¿no? y que hay que cambiar una nueva versión, dice usted, ¿no? Dígame, solamente sí. ¿esto afectaría solamente a esta área o hay que cambiar completamente todo el plan? ¿O solamente en el área donde ha pasado un incidente? ¿O el accidente sí, claro. Éramos, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Perfecto, muy buena pregunta. Eso, eso nos ayuda a, vamos a ponerlo así, ¿no? A parar las orejas, ¿no es cierto? A las demás áreas. Oye, esto ha pasado en el área de, de pulido, se me ocurre, ¿no? Esto ha pasado en el área de pulido. Entonces ya... Oye, y eso está contemplado en el procedimiento del área de, no sé, se me ocurre de otra otra área, ¿no es cierto? ¿Está contemplado o no está contemplado? No, tampoco está contemplado, ¿no? Allá. Ah, Entonces hay que revisar esto porque también puede ocurrir en otra área. ¿Se dan cuenta? Nos ayuda, ¿no es cierto?, a, a que el incidente producido, ¿no es cierto?, pueda a su vez también replicarse en otras áreas, ¿no es cierto? Y no solamente le digo procedimientos de trabajo. Bueno, todavía no vemos lo que es el IPERC Ya lo vamos a ver. En el IPERC también están por áreas, ya lo vamos a ver, todos los peligros, ¿no es cierto? Y todos los riesgos que tiene un área específica. Y no solamente si ocurriera un incidente en esta área, ¿ya? Hay que verificar en el, en el procedimiento de trabajo si está contemplado o no. También hay que ir al IPERC en el -C, no c oye, tampoco está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra versión del IPRC. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto nos sirve no solamente para el área, como nos decía Yamal, ¿no? Sino para verificar también que haya en otras, en todas las demás áreas, ¿ya? Entonces, claro, o sea, esto nos dice, claro, esto podría hacer que no, no todo el sistema, ¿no?, porque de repente esta, este incidente se maneja solamente para áreas operativas y no para áreas administrativas, ¿no es cierto? Entonces, habría que revisar, ¿no es cierto? Si este incidente que se ha producido en un área, ¿no?, ¿qué tanto puede afectar a las otras áreas? Se dan cuenta, ¿no? Y considerarlo también, considerarlo, ¿ya? Entonces, nos sirve no el hecho de de que se registren, ya lo hemos dicho y voy a incidir en este aspecto, que se registren los incidentes más que los accidentes, ¿de acuerdo? Los incidentes, ¿no? Los casi accidentes, ¿ya? Eso tiene que registrarse, ¿ya? Eso tiene que analizarse. Tiene que ver cuál fue la causa de ese incidente, ¿de acuerdo? ¿Ya? como lo dice Carlos, ¿no? Carlos no dice, de repente traer una máquina o utensilio nuevo a esa área también se tendría que modificar. Por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Eh, ingresar una nueva maquinaria, equipo, ¿no? A un, a un área, ¿no es cierto? Implica también nuevos riesgos, ¿no? Entonces, si hay nuevos riesgos, ¿no? Tenemos que tomar nuevas medidas de control, ¿no es cierto? Perdón, disculpe la, la, la interrupción. Entonces, como le digo, ¿no? O sea, toda, toda eh, innovación, todo, llegó una máquina nueva, un equipo nuevo, ¿no? Entonces, eso genera nuevos riesgos para el trabajador. Hay que capacitar al trabajador sobre el uso de la máquina no que ha llegado, ¿ya? Entonces, claro... Eso, eso conlleva a, a que se tiene, se tiene que modificar el sistema de gestión, se tiene que hacer nuevo, una nueva gestión, ¿no es cierto?, de repente implementar las que ya se tienen, ¿no?, pero se tendría que variar, ¿no?, se tendría que variar el procedimiento de trabajo, ¿no?, se tendría que variar el procedimiento de trabajo. Si es que, si es que se detectan nuevos riesgos, nuevos peligros, que esa máquina, ¿no es cierto?, genera, ¿no?, ojo, ojo, ¿Ya? Y no solamente ahí, ¿no? Como hemos dicho también en el hiperc pero que eso ya es tema de, de, de, otra, de otra sesión. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los análisis de riesgo. Bueno, eso está ligado directamente a los procedimientos, como ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, los procedimientos de trabajo nos indican, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener para hacer la gestión eh, en una tarea específica, ¿ya? Eh, a eso se refiere con análisis de riesgo, ¿no? Una integridad mecánica, ¿no? Eh, prácticas de trabajo seguro, que es fundamental, ¿no? Utilizar eh, los, los equipos de, de protección personal, eh, tener capacitaciones, si son trabajos de alto riesgo, ¿no? Su análisis de trabajo seguro con su permiso de trabajo, ¿no? Eh, revisión de seguridad de prearranque, no justamente para para lo que estamos hablando para maquinarias, no inclusive no en el mantenimiento de los equipos no se requiere no tener sumo cuidado y tener bastante bastante cuidado para evitar cualquier tipo de accidente, no entonces qué nos dice ya Marco esto se aplica en una cadena de suministros pero y si son unidades descentralizadas, claro, si son unidades descentralizadas, debe haber, debe haber en cada unidad descentralizada un encargado de seguridad. ¿No es cierto? Un encargado de seguridad. Entonces, si en esas unidades descentralizadas se está utilizando la misma maquinaria, el mismo equipo, ¿no? Entonces, ese procedimiento de trabajo aplica a todas las unidades descentralizadas, pero si no... Se tendrá que establecer un procedimiento específico para una oficina, una, una entidad descentralizada puntual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, lógicamente, de repente en una unidad, eh, el riesgo, los riesgos son diferentes, ¿no es cierto?, que en otra, ¿no? Entonces, eh, ante peligros diferentes, ¿no es cierto?, los riesgos también van a ser diferentes. Y, por lo tanto, las medidas de control también van a ser distintas, ¿no? Entonces, cada unidad tiene su realidad particular, ¿ya? Entonces, no podemos generalizar a todas por igual. ¿De qué me serviría un procedimiento de trabajo, ¿no?, de pulido de llantas, ¿no?, cuando en esa uh, unidad no existe el pulido de llantas? Sería absurdo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces... Se, te, se tiene que constatar ¿no? que todos los procedimientos de trabajo dentro, dentro de una unidad, ¿no es cierto?, apliquen, ¿no? Y no se tengan documentos que no, no, no nos ayuden a, a, a reducir los riesgos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Gerencia de cambios y modificaciones, ¿no? Respuesta y control de emergencias, ¿no? Que esto es básicamente lo que hacen las brigadas de emergencias, ¿no? La brigada contra incendio... ¿no? Eh, contra sismos, contra desastres, en fin, ¿no? Eh, eh, ya se tiene que saber qué es lo que se tiene que revisar antes, durante y después del evento, ¿no? Y una, un, una gran ayuda para esto pues son los simulacros, ¿no? Los simulacros de emergencia, ¿no? Eso nos, nos, nos ayuda a medir qué tanto estamos preparados ante un eventual uh, sismo o un eventual incendio, ¿no? Se me ocurre. ¿no? Bueno, la investigación de accidentes e incidentes, ¿no? Como ya les decía, ¿no? Lo primordial acá es investigar los incidentes, ¿no? Cuando el daño no se ha producido, ¿verdad? Eh, lógicamente, los, los accidentes también se tienen que investigar. Claro que sí, no digo que no pero nosotros estamos eh, en una actitud preventiva, ¿no? La seguridad tiene que ser preventiva antes que reactiva. Si yo investigo un accidente, ¿no? Ya estoy teniendo un tema reactivo después de lo que pasó, ¿no? Pero un incidente es un tema eminentemente preventivo, ¿ya? Entonces, eso se tiene que tener en consideración fundamentalmente, ¿no? investigar los incidentes, ¿no? No, me no dicen, yo no he investigado nada porque no ha habido accidente. No voy a esperar a que haya un accidente para investigar, ¿no? No voy a esperar a que haya un muerto para investigar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, yo puedo investigar cuando ya eh, se murió el compañero. Claro, voy a llegar a la causa, ¿no? A la causa que originó el accidente, pero que ya me costó una vida, ¿no? Entonces, ese no es el tema. El tema es prevenir accidentes. Y para prevenir accidentes, tengo que investigar los incidentes, ¿ya? Eso sí siempre, eso lo, lo tienen que tener claro, ¿ya? Para, para, para que ustedes mismos lo apliquen en sus organizaciones, ¿ya? El adiestramiento al personal, ¿no? Que tiene que ser capacitado, ¿no? Y lógicamente, no solamente al personal propio, ¿no? Sino también al, al, al a tercero, ¿no? Como son los contratistas. ¿Ya? Los contratistas también, ¿no? No por el hecho de que de, de no pertenecer directamente a la empresa, ¿no? No se le va a supervisar, al contrario, ¿no? Tiene que supervisar que tengan los equipos de protección personal, que tengan su, eh, si su trabajo de alto riesgo, su ATS, que tenga al día sus STR, ¿no? También se les, se les, eh, se les hace una inspección a los, a los contratistas, definitivamente, ¿no? Y eso nos sirve, lógicamente, para evaluar el sistema. Que también estamos realizando la, la, la gestión, ¿no es cierto? Todo esto de acá que hemos eh, mencionado, señores, todo esto es gestión, ¿ya? Todo esto involucra hacer cosas, realizar cosas, ¿no? Fundamentados nuevamente en los objetivos, en las metas, en la política que tiene la organización. No vamos a hacer algo porque nosotros pensemos que se debe hacer no, tenemos que seguir un lineamiento el lineamiento de la empresa de la política de seguridad y salud en el trabajo ¿verdad? muy bien, estamos claros hasta acá señores hay alguna pregunta, alguna duda por favor, alguna consulta Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la información de seguridad, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Fíjense, eh, registra la información sobre la tecnología del proceso, los equipos que se utilizan y los riesgos de las sustancias peligrosas que se manejan o que se producen, ¿ya? Esta información sirve de base para capacitar al personal de operaciones, mantenimiento, ingeniería y de contratistas sobre los riesgos asociados con la instalación. Asimismo, es vital para diseñar, operar y mantener de manera segura dicha instalación, ¿no? Eh, está en el sentido del aporte de unos, de unos compañeros, ¿no? La, la maquinaria, el equipo nuevo que ingresa a la empresa. ¿no? Entonces, está en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense. Acá, lo que estamos viendo... ¿no? Nos, nos comenta sobre la tecnología de procesos los equipos que se utilizan y los riesgos de las sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, de acá ya nos están hablando de información de seguridad. Fíjense, hay algunos productos básicamente químicos, ¿no? Que tienen su hoja de seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, le digo el, el, la lejía, ¿no? La lejía, si de repente se utiliza en un... En un proceso como un insumo químico para la fabricación de algún producto, ¿no? Es necesario tener la hoja de seguridad de la lejía. La, la, la hoja de seguridad, señores, entre otras cosas, nos indica los cuidados que debemos de tener a, al manipular esa sustancia química. Lógicamente, también tiene sus especificaciones eh, específicas técnicas, ¿no? Como la composición, temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura de inflamabilidad, partes técnicas, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es eh, lo que indica como cuidados que uno debe tener ¿no? al manipular determinado producto químico, ¿no? No solamente nos habla sobre los cuidados, sino también nos da los equipos de protección personal que debemos de utilizar, ¿ya?, para eh, manipular, repito, estos productos químicos, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de la información de seguridad que tienen eh, algunos, algunos productos químicos, ¿ya? Y esto no es desdeñable, esto uno tiene que exigirlo, ¿no? Porque, y tiene que estar en idioma castellano, porque muchas veces, y me ha pasado que envían la hoja de seguridad, ¿no? La hoja... Eh, MSDS, ¿ya? Eh, en inglés, ¿no? Y si el trabajador no sabe inglés, entonces, ¿cómo va a saber eh, eh, cuáles son los, los riesgos que, que, que está teniendo cuando manipula este producto químico? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Este es un ejemplo claro de información de eh, seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Claro, esa información sirve de base para capacitar al personal de operaciones, mantenimiento. Claro, lógico, ¿no? Entonces, de repente, eh, un trabajador que tiene, o sea, llega, ¿no? La hoja de seguridad, pero el trabajador no sabe qué cosa es la hoja de seguridad, o sea, y no, no le presta mayor atención. Entonces, eso amerita también capacitar al trabajador, ¿no? En las, en, en el contenido de las hojas de seguridad. ¿Qué es una hoja de seguridad? ¿No? ¿Para qué nos sirve una hoja de seguridad? ¿Es importante leer la hoja de seguridad? ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay, hay, hay, unos, hay unos rombitos, ¿no es cierto? Unos pictogramas para determinados productos químicos, ¿no? Nos indica si es peligroso, ¿no? Eh, si es un líquido inflamable, ¿no? Si es un gas inflamable, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿no? De repente el trabajador no lo conoce. Entonces, eso nos sirve para capacitar al personal porque es una información de seguridad que sobre todo el personal que manipula esos productos químicos debe conocer, debe y tiene que conocer porque es parte de su trabajo. ¿ya? Entonces, lógicamente, eso está alineado con la, con la política de la empresa, ¿no es cierto? O debería estar, por lo menos, ¿no? Con la, con la política, con, con los objetivos, con las metas. No directamente, pero ¿no? forma parte del proceso de gestión. ¿Ya? y por lo tanto por lo tal, o sea ¿se, se tiene que realizar ya definitivamente que sí ya Entonces, no, Así mismo es vital para diseñar operar y mantener de manera segura dicha instalación claro lógico no imagínense pues que un trabajador no conoce no ha leído la hoja de seguridad manipula como él cree conveniente de repente un producto químico No es cierto indica dentro de la hoja de seguridad que no tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar expuesto a temperatura ambiente, tiene que estar refrigerado. Porque si no, sus propiedades químicas, ¿no? Se, se, se diluyen. Entonces, cuando lo deja, lo deja en cualquier lugar, lo deja al la intemperie, y cuando lo, lo necesita, ya no va a servir, porque las propiedades químicas se perdieron. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, por, por decirle, ¿no? O sea, el, el agua oxigenada. ¿No? El agua oxigenada siempre está en un recipiente, ¿no es cierto?, oscuro, ¿no? Eh, marrón. ¿Por qué? Porque no tiene que permitir el ingreso de la luz. Porque cuando ingresa la luz, ingresa oxígeno. Y si ingresa oxígeno, descompone, ¿no es cierto?, el oxígeno de el, eh, agua oxigenada, que es H2O2. Entonces ingresa el oxígeno, descompone y se vuelve agua. ¿Se dan cuenta? Recuerdo que ustedes ven siempre el agua oxigenada. No, nunca lo van a ver en un recipiente transparente, ¿no? Porque si dice H2O, o sea, si, si dice agua oxigenada y está en un, en, un, en un recipiente transparente, eso ya no es agua oxigenada, pues es agua. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, son cosas que se deben de conocer. que El trabajador que manipula este, es, estos productos debe y tiene que conocer. ya Bueno, y, y la... Y la, la la, la directiva, la alta gerencia, está en la obligación, pues, de capacitar al trabajador, ¿no? Entonces, es importante esta información de seguridad. Sí, Gianmarco, te escucho. Este, una pregunta. Por ejemplo, usted también está diciendo aquí que uno tiene que conocer al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que hace y cómo uno debe manipular los productos, etcétera, no? Todo como debemos moverlo, ¿no? Pero... ¿Qué pasa, por ejemplo? Le pongo un ejemplo, ¿no? Este, eh, en China, hubo una vez esto de la leche en polvo, que la traían y la importaban, la, la exportaban a China pues acá para, para, para Sudamérica. ¿no? Y ahí, en la misma leche en China, ahí había matado a varios bebés. Y era porque el producto parece que ya se había pasado, pero los, los igualitos lo sacaron a vender. Entonces, yo como, como, como integrado de lo que es este, la parte de la, la supervisión de la seguridad, de todo eso de acá, y la manipulación de los productos, se de repente, o como llego a enterar de esto, ¿cómo, cómo sería, de, depende de la actuación del, de, de esta persona, de seguridad, del de, de, de, de, de, de, de, de, auditor de SOMA, por ejemplo, de ver esta parte, pues, no, de, de la empresa? ¿Chocaría un poco con la política de la empresa, de la organización? ¿Cómo, cómo, cómo, haría y noi, ¿cómo haríamos nosotros? Pues, ya, en ese caso. Pero ya, quiero terminar de entender que, o sea, es un producto vencido, me dices. No, de, realmente no sabían qué era lo que le había pasado, pero el producto mató a niños allá en China, y por eso... La gente de los demás puertos de acá en Sudamérica no lo dejaron entrar. Porque estaba vencido. Seguramente que algo un químico que algo había afectado a los, a los, a los bebés. La leche en polvo así como la la que le dan a los niños, pues, ¿no? Claro. Sí. Ah, de Mira, de a, este. ahí, perfecto, sí, sí te entendí, gracias, eh, Marco. Eh, ahí, la, la clase pasada, ¿no? Hablamos sobre, bueno, un comentario, recuerdo, sobre un sistema integrado de gestión, ¿ya? un sistema integrado de gestión. Generalmente, el sistema integrado de gestión se ve calidad, seguridad y medio ambiente. ¿Ya? Lo que me mencionas en este aspecto y amargo es un tema eminentemente de calidad, ¿no? La calidad, el el producto venció, ¿no? Y es un producto alimenticio, no apto para el consumo humano porque ya venció, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Así como hay una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿Ya? Debería también, también haber una política de calidad o al menos una política de, de sistema integrado de gestión. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera eh, involucra esto al sistema de gestión de la seguridad? Bueno, eh, tanto como gestión de la seguridad, eh, podría decirse en todo caso seguridad alimentaria, ¿no? Porque se está... Eh, a ver eh, sacando un producto ¿no? que no es apto para el consumo ¿no? entonces ahí la seguridad alimentaria eh, también si es que es parte de la política de la empresa si, es una, si es, una, es una empresa que se dedica exclusivamente a eso tiene gran responsabilidad tiene gran responsabilidad ¿ya? Eh, ya hemos dicho ¿no? relacionada también con la parte de calidad ¿ya? Nosotros, Marco, estamos hablando fundamentalmente de seguridad y salud en el trabajo, es decir, la seguridad ¿no? eh, enfocada al personal ¿no? Eh, que tiene que estar eh, preparado, ¿no es cierto? Porque siempre van a haber accidentes dentro de una organización. ¿ya? La seguridad alimentaria ¿no? existe, claro que sí, eh, digamos que es. No es que formen parte, ¿no? Pero sí, sí tiene responsabilidad relacionada más que toda la parte de calidad. ¿Eh, Marco, exactamente, directamente como la parte de seguridad y salud en el trabajo, eh, directamente no. Claro que sí, lógicamente, va a afectar al, al, al, a, la, a, la, a la población, ¿no? O sea, y es un tema, si es que sale de la empresa, la empresa tiene que revisar, por eso hablamos de calidad, tiene que revisar que los productos que están saliendo, ¿No es cierto? Estén óptimos para el consumo humano. De lo contrario no deberían salir, definitivamente. Y eso se encarga calidad. ¿Ya? De eso se encarga calidad. ¿Ok? No sé si está clara la, la respuesta y la duda, de ella Marco. Sí, sí, ok, ok. Muchísimas gracias. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias a ti. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente aspecto. ¿Ya? Análisis de riesgos. ¿No? Que es un tema central, ¿no? En el tema de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense. El análisis de riesgo es un procedimiento sistemático y formal para la identificación, evaluación y control de los riesgos de los procesos. Ya hemos dicho que todo, todo, la, la, la sesión 1, la clase anterior, dijimos que eh, en realidad todo representa un peligro, ¿no? De, puede ser, eh, de, de, de alguna u otra manera, todo nos representa un peligro, porque o sea, todo podría causarnos daño, ¿no es cierto? Ajá. Claro, como dice Christian, debieron revisar la fecha de vencimiento, ¿no? Referente al, al producto anterior. Así es, ¿no? Entonces, fíjense, el análisis de riesgos, ¿no? ¿no? ¿Qué podemos decir? Es la metodología de análisis, ¿no es cierto?, que puede ser seleccionada de acuerdo a la complejidad del proceso, ¿no? A objeto de identificar, ¿no? Y evaluar apropiadamente y recomendar las medidas de control o mitigación necesarias, ¿no? Entonces, si dentro de un área de trabajo, ¿no? Yo observo, ¿no? Y he sido capacitado y sé de los peligros que existen dentro de mi área de trabajo, ¿no? Entonces, como yo reconozco los peligros, ¿no? A reconocer los peligros, directamente yo puedo saber cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto, ¿no? Recuerden que el riesgo es la consecuencia del peligro, ¿ya? Entonces. Si una máquina constantemente está emitiendo, está emitiendo vapores tóxicos, ¿cierto? Entonces, el riesgo, ¿no? Es de repente riesgo a, a mi actividad respiratoria. ¿Se dan cuenta? ¿No? A mis pulmones, a mis vías respiratorias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar ese riesgo. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar equipos de protección, mascarilla, ¿no? Eh lentes gafas en fin ¿ya? eso es lo que nosotros deberíamos hacer controlar cada uno de los riesgos ¿ya? controlar cada uno de los riesgos una vez identificados los peligros ¿ya? pero si no identifico el peligro mucho menos voy a identificar el riesgo ¿no es cierto? ¿Ya? entonces es importante saber cuáles son los riesgos dentro de un de un área de trabajo ¿ya? entonces como les decía, ¿no? Es, en este caso es un procedimiento de trabajo. Es un procedimiento sistemático, nos indica la teoría, ¿no? Procedimiento sistemático y formal para saber identificar, evaluar y controlar los riesgos dentro de cada uno de los procesos de la empresa. ¿Ya? Entonces, este aspecto también es fundamental. Y si no se tiene, ¿no? Por ejemplo, si un ingreso a una, a una empresa, ¿no? Y me pongo, me, me pongo a pensar, ¿no? Entonces veo cuáles son los peligros y riesgos y solicito al jefe de área el procedimiento de trabajo y observo que no existe el peligro que yo he detectado, ¿no? Y lógicamente los, los riesgos, entonces se debería sugerir al jefe de área en que implemente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si se implementa, se va a llevar medidas de control al respecto, ¿no? Pero si no se implementa, no se implementa, va a estar ahí, inclusive podría haber un accidente, ¿no? Por eso, y no está contemplado en el procedimiento de trabajo. Se dan cuenta. ¿No? Muy bien. Manejo o gerencia del cambio. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, es un procedimiento escrito ¿ya? que evalúa y aprueba cualquier cambio en la infraestructura de la instalación, en las condiciones de operación, tecnología, roles y responsabilidades y en el procedimiento operacional de inspección, mantenimiento y planes de emergencia que puedan afectar la seguridad ¿no? e integridad física de el personal, instalaciones o inclusive el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos eh, conversando eh, hasta ahora, ¿no? Si es que el procedimiento no contempla un riesgo, ¿no? debe ser modificado este procedimiento, debe de cambiar de versión. Recuerden que todos los, los, los, eh, los registros ¿no? en seguridad y salud en el, en, en el trabajo, tienen un número de formato, tienen un código de formato, ¿no? tienen una versión, ¿ya? entonces eso, si es que se va a cambiar, cuando se cambie, la versión va a cambiar también, lógicamente, si es la versión 0.2, o 0.2, o 0.02, ¿no? y se cambia porque se ha detectado un nuevo riesgo, ¿no? pasará por esa versión 0.03, y así sucesivamente, ¿ya?, entonces, a eso se refiere el manejo o gerencia del cambio, ¿no? Realizar cambios cuando sea necesario, cuando básicamente se ha detectado un, un riesgo que no se ha contemplado, ¿no? En un procedimiento de trabajo. Básicamente eso, ¿no? Y, bueno, lógicamente puede ser en el área de mantenimiento, planes de emergencias, como lo dice acá, ¿no? O inclusive en medio ambiente, ¿no? Eh, el tema es eh, cuando se producen, cuando se generan nuevos riesgos, ¿no?, Contemplarlo en, la, eh, en el procedimiento de trabajo y también hemos mencionado en el hiperc Los procedimientos operacionales, ¿no? Estos procedimientos operacionales deben estar en el sitio, ¿no? Aprobados y actualizados. Cuando decimos sitio, ¿no? Debe estar, por ejemplo, el procedimiento de trabajo de, en el área de pulido, tiene que estar en el área de pulido, el procedimiento de trabajo, el trabajador. Tiene que tenerlo a la mano, ¿ya? Hemos dicho, recuerden, si el trabajador no conoce algo, tiene duda, no puede, ¿no?, de por sí, ¿no?, asumir algo y realizarlo. No, tiene que consultar, ¿de acuerdo? Tiene que consultar. Por eso estos procedimientos tienen que estar cada uno en el área de trabajo, ¿ya?, Aún así, el, el procedimiento de trabajo, es eh, el trabajador recurre a ese procedimiento, lo lee y aún así no tiene duda, sigue teniendo duda, bueno, entonces debe consultar a, eh, a su jefatura e indicarle eh, de qué manera se realiza tal o cual actividad. ¿ya? Pero el punto acá es que todo procedimiento tiene que estar físicamente en cada área de trabajo. ¿ya? ¿Qué más nos dice? Contener el material necesario para la comprensión del proceso en conjunto y sobre cómo manejarlo de una manera segura, ¿cierto? Claro, ya hemos dicho que el procedimiento de trabajo es eso, nos dice cómo hacerlo, cómo hacer la actividad y cómo hacerlo de manera segura, qué equipos de protección utilizar, en fin, ¿no? Todo eso tiene que constar el procedimiento de trabajo, ¿ya? Son instrucciones detalladas por escrito para ejecutar en forma segura y eficiente las actividades operacionales requeridas en cada fase del proceso, incluyendo la operación normal de arranque, parada y emergencia. ¿no? Entonces, todas esas consideraciones deben, deben de constar en el eh, procedimiento de trabajo. ¿No es cierto? ¿De qué manera cuando termino de operar la, la máquina, de qué manera debo de dejarlo, ¿no es cierto?, para que cuando comience el nuevo turno, ¿no es cierto?, empalme sin ningún tipo de dificultad. Si la maquinaria está dañada, eh, eh, se comienza a malograr, hay un sonido extraño, que no es normal, no es común, eso se debe de reportar, ¿no? Y eso debe decir el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces imagínense, ¿no?, si es, una, es un equipo, una máquina con un alto riesgo a la hora de manipularla y, y no, no, se, no se comunica eh, que tiene algún daño, ¿no? eh, que necesita mantenimiento, entonces cuando venga el siguiente turno va a estar expuesto. ¿no? Entonces de ahí la responsabilidad también. Y esto, repito, tiene que estar contemplado en el procedimiento operacional. Tiene que estar contemplado. ¿Ya? Muy bien. Trabajos de alto riesgo, ¿no? Son procedimientos escritos también para la ejecución de actividades no rutinarias, ¿no? En el que se contemplan básicamente trabajos en, en caliente, ¿no? Eh, aislamiento, desorganización, ¿no? Entrada a espacios confinados, ¿no? de, poco, de poca área. Uso de grúas, ¿no? Y equipos pesados, excavación, apertura de líneas, ¿no? Trabajos en altura también, ¿no? Entonces, estos son los trabajos de riesgo fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente son estos, ¿no? Trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, ¿no? También son, son, son los, más, los más conocidos, ¿no? Esos son nuestros trabajos de alto riesgo. Y para estos trabajos de alto riesgo, ¿Ya? Eh, como su mismo nombre lo indica, el riesgo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que tomar unas medidas de control eh, que minimice el riesgo, ¿ya? Eh, siempre, siempre eh, en esta actividad, ¿no? Un trabajador no puede laborar eh, solo. Siempre tiene que laborar, eh, hacer la tarea, ¿no?, eh, con otros compañeros ¿no? y siempre bajo la supervisión de una persona siempre, ¿Ya? lógicamente acá en estos trabajos se requiere un ATS que es el análisis de trabajo seguro ¿Ya? entonces como acá los riesgos pueden desencadenar en un accidente incapacitante, inclusive un accidente mortal, no entonces se requiere hacer un análisis exhaustivo de todos los riesgos que hay. Analizar las condiciones de trabajo también es fundamental. ¿ya? Todo eso se contempla en ATS. ¿no? Otro aspecto fundamental es la seguridad de contratistas, ¿no? Que ya habíamos adelantado también, ¿no? Entonces, no solamente es eh, verificar ¿no? que nuestros empleados ¿no? eh, realicen eh, sus actividades de manera segura, ¿no? sino también la parte eh, que llegue a realizar trabajos dentro de nuestra empresa. ¿ya? Eh, se refiere al conjunto de requisitos establecidos para evitar accidentes durante la ejecución de trabajos de personal contratado. no eh, eh, por ejemplo eh, a ver es cuando cuando de repente se, se daña equipos eh, que son mm, sofisticados no el propio eh, la, la, la empresa como tal no tiene empleados que que realicen un mantenimiento a estos equipos entonces requiere contratar a una empresa para que venga a realizar esta, este mantenimiento a estos equipos se dan cuenta, eso, eso, a esas personas nos referimos. Así es, contratan personal externo, ¿ya? Para que venga a revisar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, puede ser un personal externo, ¿no? Eh, pero vienen a trabajar dentro del área, ¿no? De la organización. Entonces, imaginas que ocurriera un accidente dentro del área de la organización, ¿no? Entonces, para que ello ocurra, entonces, eh, pueden haber diversos motivos, ¿no? Eh, las condiciones de trabajo no han sido las adecuadas, de repente el personal no ha sido capacitado, ¿no? de repente no tiene los equipos de protección personal adecuados o de repente los tiene pero no son los adecuados, de repente no tiene el seguro eh, de trabajo, el SCTR. Hay múltiples factores ¿no? que uno como empresa debe de eh, estar seguro de que tengan los contratistas, no porque el hecho de que es un tercero ¿No? no se le va a supervisar al contrario no tiene que eh, realizar la supervisión a estos trabajadores también. Y si no eh, a medir, y si no no no, no tiene eh, eh, no cumple un requisito para para para la labor bueno se se contacta con la empresa a la cual se ha contratado no para que levante esa observación de acuerdo ya Claro, como dice Fran, ¿no? Se tiene que revisar al detalle. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Cristian nos dice, tiene que cumplir con los requisitos y estándares para poder dar un servicio de calidad correcto. Fran nos dice, ya que se accidenta dentro de la empresa, la empresa se tiene que hacer responsable. Claro, ¿no? O sea, porque está ocurriendo dentro del, eh, dentro del local de la organización. Y como tal, eh, es por, por, algún, por, por algún factor, ¿cierto? Por algún factor. Como les decía, ¿no? Eh, si es que no se cumple algún requisito de seguridad, ya nosotros como empresa tenemos que contactarnos con la empresa contratista no y decirle, señor, mire, acá es, está mandando a su personal sin equipo de protección personal, está mandando a su personal sin, eh, sin SCTR, está mandando a su personal sin tener capacitación en el trabajo que va a realizar. Entonces, ustedes, como están... Contratados de servicio tienen el derecho, ¿no? Para que se le cambie el personal, para que eh, venga eh, personal eh, capacitado para la labor, ¿no? Y que venga con los implementos de seguridad correctos para la labor y así de esa manera evitar cualquier tipo de accidente. No es que viene ya, ¿dónde es el, dónde tenemos que hacer el mantenimiento? Ya y le dicen el lugar y, y lo dejan que trabaje solos, No, no no se maneja así, al menos no debería manejarse así, ¿no? Se tiene que verificar, ¿no es cierto? Desde el seguro. Tiene seguro, su equipo de protección, su indumentaria, ¿no? Eh, su capacitación, todo eso, ¿no? Tiene que pasar por, el, por, el, por la persona encargada de seguridad de la empresa, de la empresa, ustedes, ¿no? Y una vez que tiene todo en regla, pasa a realizar la labor, ya es, Esa es la manera de proceder ¿Qué dice? Este elemento establece los requerimientos para que las empresas contratistas y su personal sean debidamente evaluadas, seleccionadas y que reciban un adecuado adiestramiento e información de los riesgos involucrados y los métodos apropiados de operación relacionados con las actividades que realiza. Claro. ¿no? A ver, ¿qué nos dice Frank? Una vez pasó un accidente así en donde yo trabajaba y por confiado el que tiene que revisar que todo esté ok para trabajar, el que andaba haciendo el trabajo eléctrico terminó volando y con quemaduras Claro, lógico. Eso es lo que, lo, que, lo que se quiere evitar, ¿no es cierto? Por confiado, ¿no? Por confiado. Siempre dicen, no, no, a mí nunca me ha pasado, no me va a pasar. Justamente porque no te ha pasado, te puede pasar. Es al revés, ¿ya? Entonces, no hay que subestimar la seguridad, ¿ya? No hay que subestimarlo. Recuerden que los accidentes son fortuitos, son fortuitos, son hechos inesperados. ¿No? pero nosotros podemos no evitar de repente todos los accidentes, pero sí podemos prevenirlos, ¿no es cierto? ¿No? Porque sabemos que existe un riesgo, y al saber que existen los riesgos, es posible de que pase. Entonces ya prevenimos, ¿ya? Pero si no sabemos qué es peligro, no sabemos qué es riesgo, no sabemos qué cosa es medida de control, ya pues imagínense, ¿no? Ya eh, si estamos en ese... Eh, en ese tema eh, es bastante que, que los accidentes sean reiterativos, ¿no? Y no, pues no no no no no es la idea esa. ¿no? Integridad mecánica nos dice requiere contar con procedimientos escritos y actualizados. Ojo, a eso me refería. Actualizados, ya. Entonces si se determina un una, un un riesgo no contemplado Rápido, una nueva versión. Eso quiere decir que ya el procedimiento está actualizado, ¿ya? Para los equipos críticos, ¿no es cierto? Que sean diseñados, fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados, arrancados, operados y mantenidos en una forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones del fabricante o estándares de la empresa, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con una integridad mecánica, ¿ya? Relacionado a los equipos, ¿no? Eh, lógicamente, los equipos que utilizamos dentro, ¿no es cierto?, de, de, del área de trabajo, que el operador, que el trabajador manipula, ¿ya? Estos equipos tienen que estar eh, siempre en, en, en mantenimiento, en revisión constante cada cierto tiempo, de acuerdo a a lo que la empresa proveedora de estos equipos nos recomiende, ¿no? Hacerle mantenimiento cada semestre, eh, cada año, ¿no? Cada trimestre, en fin, ¿no? Eso es importante. La respuesta ante emergencias, ¿no? Eh, nos indica acá, ¿no? Mediante la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783 y su reglamento, ¿no? Se estableció la obligación para las empresas de contar con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El que especifica disposiciones legales específicas con respecto a la respuesta a situaciones de emergencia. O sea, este aspecto, ¿no?, también es contemplado dentro de la ley, ¿ya? Y, lógicamente, como toda ley, tiene y debe tiene que cumplirse. Comunica cualquier anomalía de los equipos y sistemas contra incendio eh, y que los equipos no estén obstaculizados, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es, es, es el típico caso, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que estamos eh, auditando un, una empresa comercial acá en Lima, ¿no? Eh, ver los extintores, ¿no? Siempre eh, hay obstáculos delante de los extintores, ¿no? Y cuando uno se presenta en una emergencia, están obstaculizados, están tapados, uno ni se entera, ¿no? Peor ya ni hablar cosas pues, en tiendas que son informales, ¿no? Ahí los escritores están de adorno, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Eso, eso es lo que tenemos que evitar. Claro, que no estén obstruidos. Así es, ¿no? Claro, las puertas de emergencias también. Así es. ¿no? Entonces, todos esos aspectos, señores, son... Es, es es vital. ¿Por qué? Porque cuando se presente en realidad la... la la, el, el, el incidente, ¿no? La emergencia en este caso, ¿no? Vamos a tener que necesitarlos. O sea, ahí cuando recién entramos, digamos, eh, en, en, en zozobra, ¿no? Ahí nos damos cuenta varias cosas, ¿no? Nos damos cuenta de que no sabemos utilizar el extintor, no sabemos si, si, si el tipo de fuego utilizando determinado extintor lo, lo voy a incrementar o lo voy a menguar, ¿no? Eh, no sabemos para qué existen las puertas cortafuegos, ¿no? Ahí realmente nos damos pues, cuenta cuando, cuando está ocurriendo el hecho, ¿no? Y justamente lo contrario, pues, es evitar eso, es prevenir. Por eso, por eso hacemos los, los, los simulacros, para aprender. Por eso hacemos la capacitación de, de, de extintores, ¿no? Para saber utilizar un extintor, para saber qué tipo, de acuerdo al origen del fuego, yo tengo que utilizar un tipo determinado de extintor. ¿no? imagínense pues si, un, si uno si uno eh, eh, si el origen de fuego es este, eh, debido a la electrocución y yo, y yo apago con un éxito que tiene agua ¿no? entonces en vez de, de, de, de socorrerlo lo, lo, lo, lo voy a incrementar ¿se dan cuenta? ¿no? entonces hay que tener eh, eh, tener en consideración estos aspectos ¿no? para que no nos ocurra ¿no? Claro, como dice marco, ¿no? Las señales no están o han sido mal ubicadas, ¿no? O también eh, están obstruidas, ¿no? Obstruidas, ¿no? Ponen cajas y cajas apiladas, ¿no? Según la, la, la normativa, la, eh, el apilamiento no debe ser mayor a un metro sesenta, ¿no? Y hay hasta dos metros, dos metros y medio. Ahora, con el tema de, de, de, de la Navidad y fiestas, ¿no? el metro 60, créanme que no casi nadie lo va a cumplir y eso es, eso es terrible ¿no? dice hay que saber para qué tipo de fuego sirven los extintores por supuesto claro que sí ya lo hemos dicho ¿no? ya lo hemos dicho ¿no? entonces eh, de acuerdo a eso tenemos que utilizar determinado extintor ¿ya? No, el, el extintor no es único es de acuerdo al, al origen del fuego ¿ya? muy bien a ver, capacitación, ¿no? Otro tema eje en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Requiere establecer y ejecutar un programa de adiestramiento para todo el personal responsable por la operación y mantenimiento de la instalación, acorde a sus tareas y responsabilidades. Como hemos dicho, sugerencia que la capacitación sea que evaluativa, ¿de acuerdo? De esa manera, ¿de acuerdo? Vamos a, a, a verificar que la eh, capacitación realmente se ha entendido o no. No, Si yo capacito al personal es para que aprenda, ¿no es cierto? Nuevos riesgos, nuevos peligros que hay en determinada área y sepa cómo controlarlo. Pero si no sabe ni lo que es peligro ni lo que es riesgo, entonces, ¿cómo lo, cómo lo va a controlar? Si no sabe, no tiene la definición clara, ¿No? Entonces, partamos de eso, ¿no? Partamos de eso, ¿no? O sea, al, al trabajador muchas veces, muchas veces se le capacita, ¿no? Y, y no se tiene en cuenta que hay unos términos que el trabajador no, no, no los conoce, no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿yo, yo qué le voy a hablar de, de, de, de trabajos de repente eh, de alto riesgo, ¿no? cuando no sabe ni lo que es riesgo? ¿Se dan cuenta? No sabe ni lo que es peligro. ¿no? sabe con la puta, sabe lo que es un accidente. Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿ya? Entonces, poco a poco se capacita el personal, ¿ya? Y bueno, lógicamente, eh, la capacitación tiene que ser eh, evaluativa y constante, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque siempre van a haber nuevos riesgos, ya hemos dicho, ¿no? Siempre se van a generar nuevos riesgos, y el trabajador tiene que ser consciente de eso, ¿ya? arranque de instalaciones, ¿no? Bueno, eso está relacionado al checklist, ¿no es cierto? El, la lista de chequeo, ¿no? Que toda herramienta, toda máquina, ¿no? Que esté efectivamente operativa. Si no está operativa, se pone ahí una observación. ¿no? Identificación de los peligros. Ya lo hemos conversado, ya hemos hablado que toda área, ¿no es cierto? Tiene peligros. Hay que identificarlos. ¿Ya? Análisis de riesgo, ya está. Esto está concatenado con lo anterior. Peligro, cada peligro tiene más de un riesgo. Que sea el personal capacitado, esto es fundamental, ¿no? O sea, para determinada área, por ejemplo, en este tema de prearranque, ¿no? Tiene que ser un personal capacitado, ¿no? Fundamental. Información actualizada, ¿no? Inspección. Siempre debe haber una inspección sobre el prearranque sobre el, sobre el de instalaciones. Protocolo de seguridad, mejores prácticas, ¿no? Y simularlos. Todos estos aspectos son importantes dentro del prearranque de instalaciones. Bueno, eso es otro, otro, otro aspecto eje dentro de la seguridad, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? La investigación eh, de incidentes más que de accidentes, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Para qué? Perdón. Justamente, ¿no? Para investigar, para identificar, perdón, las causas, ¿no? Que originaron ese incidente, ¿no? Ya, objeto de tomar las acciones pertinentes e informar oportunamente a todo el personal involucrado o expuesto para prevenir su recurrencia o la ocurrencia de eventos similares, como nos decía su compañero, ¿no? Ya, yo identifiqué este, este incidente en esta área, y así que voy a... Voy a voy a hacerlo partícipe a todas las áreas, pero claro que sí, lógicamente, a las que amerite, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? E informar oportunamente a todo el personal involucrado o expuesto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, no quiere decir que ese incidente que se detectó en determinada área solamente va a ser para esa área, ¿no? Puede ser que ese incidente también se produzca en otra área. Entonces, cuando se tenga la capacitación a todo el personal se debe de ventilar esto. Tal fecha, ¿no es ¿cierto?, se produjo este incidente en determinada área. Entonces ya el personal de otras áreas va a estar comunicado, ¿no? Y va a saber también que eso puede ocurrir en el área de trabajo. Y tiene que tomar medidas al respecto, ¿no es cierto?, medidas de control. Lógico, de eso se trata, Edwards, ¿no? ¿Para, para, qué, para qué investigamos? Para que no vuelva a ocurrir. O sea, si determinamos la causa del incidente, tenemos que atacar esa causa, tenemos que controlarla para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de incidentes, ¿sabes? ¿No? Entonces, de esa manera evitamos los accidentes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces eso es fundamental. Los incidentes hay que reportarlos, hay que comunicar, ¿no? Al, al supervisor de seguridad, ¿no? De repente ustedes también como supervisores, ustedes les comun o debería comunicarlos, ¿no? O sea, es un tema también de saber llegar a los trabajadores para que confíen en ustedes y, y, y se comuniquen. La comunicación es fundamental, ya lo hemos dicho, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Entonces, a tener en cuenta que eh, la investigación es de suma importancia, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir eh, estos eventos. Muy bien. Entonces, el segundo aspecto, ¿no? eh, Que nos toca revisar el día de hoy es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense. La política no es otra cosa que los lineamientos ¿no? que toda empresa debe tener ¿no? para eh, que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? se lleve de la mejor manera. ¿De acuerdo? Eso es política. ¿ya? Entonces, como les ponía el ejemplo, ¿no? la política de seguridad de esa empresa es eh, cero accidentes. Ya está, es un lineamiento la política de seguridad y salud en el trabajo eh, sigue la normativa, eh, está alineada con la normativa vigente, con la, la 29783. Es otro lineamiento. ¿no? Entonces, tiene que tener ciertos lineamientos, tiene que, tener, tiene que ser concisa, puntual, breve, ¿ya? y lo más importante, ser eh, difundida a todo el personal cada integrante de, de la empresa, de la organización, debe, tiene que conocer la política de seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente. ¿no? Entonces, para que la haga suya, ¿no? y de esa manera se contribuya ¿no? a una cultura preventiva. ¿no? Es, esa es el, el, la idea. Fíjese. Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso en función del tipo de empresa u organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de los trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no, y su participación en el sistema de gestión de seguridad. ¿Ya? Entonces, con la política, ¿no es cierto?, debemos de eh, asumir ¿no? el compromiso ¿no? que la empresa tiene ¿no? con la seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el compromiso de la empresa en seguridad? El compromiso de la empresa en seguridad es que todos los trabajadores, no es ¿cierto?, siempre trabajen de manera segura. Ya está. Ese es un compromiso, esa es la política de la empresa, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Claro, el bienestar de todos los trabajadores es fundamental, ¿no? Es fundamental. ¿Y cómo logra el bienestar de los trabajadores? Bueno, no solamente utilizando equipos de protección personal, sino capacitando, sino comunicando, ¿no? Eh, sino eh, investigando incidentes, ¿no? Sino comunicando los, los nuevos riesgos que usted en su, en su área ha detectado. Eso es política de seguridad, ¿no? Es un compromiso con la seguridad, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que uno vaya a una empresa, ¿no? Y pregunte al azar a dos o tres trabajadores y, y, y los dos o tres eh, les pregunte sobre la política y los dos o tres respondan exactamente lo mismo y respondan lo que efectivamente es la política. Se dan cuenta. Entonces, esos trabajadores, uno puede concluir, ¿no? Ah, no, esa empresa tiene un alto compromiso con la seguridad. Los tres trabajadores a los cuales he solicitado que me dieran la política, los tres me han respondido lo, lo que es. Entonces, ya hay un compromiso. ¿ya? Entonces, como les repito, ¿no? la política, y ojo, la política, no solamente tiene que estar redactada, no solamente tiene que estar firmada por, por, por el, el, el gerente, el dueño, sino, como, como, como repito, tiene que ser pública, ¿no? ¿Ya? Tiene que estar en un lugar público, a la vista de todos, ¿no? para que sepan cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo de esa organización. ¿no? ¿Qué más referente a la política? Fíjense, la ley 29.783 establece que es obligación del de Estado formular... Ejecutar y reexaminar periódicamente una política nacional, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, que tenga el objetivo de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, acá hemos visto esferas de acción de la política nacional, ¿ya? Nacional, o sea, a nivel Estado, ¿ya? ¿Cuáles son, la, cuáles son la, las esferas de acción, o sea, de acción, no? Fíjense, controlar riesgos entre componentes, materiales de trabajo y personas que lo ejecutan, ¿no? Entonces, eh, básicamente, ¿no? El trabajador y su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, necesito controlar esa, esa, esa, esa, ese, ese binomio, ¿ya? Entre el trabajador con su herramienta de trabajo. Va a haber siempre riesgos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Controlar esos riesgos. ¿Ya? Otra esfera, otro aspecto. Formación, calificación y motivación de las personas. ¿No es cierto? Desde que ingresan al trabajo, ¿no? Con su charla de inducción, ¿no? Calificación. Que sea capacitado para realizar determinada, determinada tarea, ¿no? Y motivación de las personas. Siempre un tema de aliento hacia los trabajadores. Es fundamental. ¿no? Otra esfera, ¿no? Medidas para garantizar la comunicación y cooperación entre los trabajadores y la empresa. no Como les acabo de decir, no la comunicación es fundamental. Es vital en seguridad y salud del trabajo. Si no hay comunicación, ¿cómo nos enteramos de los nuevos riesgos, de los nuevos peligros? Imposible, ¿no? Otra medida, medida para garantizar la reparación de daños a la salud sufridos por los trabajadores, ¿no? O sea, claro, esto se tiene que, que, que evitar, ¿no? O sea, los daños a la salud. Entonces, imagínense, ¿no? Nunca reporté que estaba eh, expuesto a, a vapores tóxicos en mi, en mi, en mi trabajo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, ¿no? Y acargué una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Una enfermedad ocupacional. Esa enfermedad la adquirí en el trabajo como producto de mi, de mi, de mi labor diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. ¿Ya? Combatir riesgos, ¿no es cierto?, en componentes materiales de trabajo. ¿no? Esa es, es la, la medida que se tiene que atacar, ¿no? Combatir riesgos en componentes materiales del trabajo. ¿De acuerdo? Ya marco. Reconocer a los trabajadores por el compromiso con la empresa. Por... Claro. Hay eh, incentivos, ¿no es cierto?, que algunas empresas realizan, ¿no?, entre áreas de trabajo, ¿no? Creo que les mencioné la, la sesión anterior, ¿no? Eh, cada mes o cada trimestre algunas empresas no eh, reconocen a la empresa al área de la empresa que ha tenido menos incidentes no menos incidentes entonces esa área eh, no sé le, le, le, le dan un bono o quiten la bueno eso ya de, depende de de, de de la organización no así como se se tiene que eh, verificar no eh, el actuar de algunas acciones, de algunos actos inseguros o actos subestándar, o condiciones eh, inseguras o condiciones subestándar, ¿no? y se tiene que corregir, ¿no? Se tiene que corregir, así como tiene que, que existir ello, también debe existir el reconocimiento de los trabajadores que hacen bien su labor, ¿no? Que están eh, comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Entonces, claro que sí. ¿no? No, no, no todo es malo tampoco en un sistema, ¿no? Eh, hay aspectos que resaltar y claro, eso se, se felicita, se tiene en consideración. Sí, embargo, ¿tienes una, una pregunta, alguna, algún aporte? Sí. Este, hay empresas que, por ejemplo, al área que ha hecho menos incidencia, más trabajadores con eh, que vaya a una nueva, nueva, nueva maquinaria o algo, los pues llevan a capacitarse a otro sitio o, o al mismo lugar de la planta para que sepan manejar, la, manejar este, los aparatos como parte de la seguridad de, de, de, todo, ¿no? de esa área. Llevan, llevan las, hay empresas que llevan a sus trabajadores a otro país a capacitarlos por el, esa maquinaria que va a tener a su empresa, pues, ¿no? Por supuesto Porque que decimos, sí. Este, ¿no? claro, claro que sí. Claro que sí. O sea, en, en, por ejemplo, hay, hay trabajadores que uno, uno, uno los conoce, ¿no? Bueno, o sea, básicamente uno los conoce, o sea, son buenos trabajadores que, que rara vez tienen un incidente, ¿no? Eh, son trabajadores que tienen un buen desempeño, ¿no? Y la empresa, ¿no?, tiene eh, la política de que siempre, bueno, algunas, ¿no?, no todas me refiero a, a, a alguna en la cual eh, eh, estuve en una oportunidad, no a los trabajadores más calificados, ¿cierto? Inclusive les pagan cursos, ¿no? Para que, para que se especialicen, ¿no? La empresa les paga cursos, ¿no? Entonces, esto es, estábamos hablando en una diapositiva anterior de motivación, ¿no? Entonces, imagínense, pues, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo un trabajador no se va a sentir motivado si lo están capacitando, ¿no? gratuitamente en el manejo de más herramientas, más equipos, ¿no? Entonces eso me parece también eh, alentador y rescatable, ¿no? Y un, y un aspecto a, a imitar, claro que sí, ¿no? Entonces debería haber ese, ese, esa motivación, ese incentivo a los trabajadores calificados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo ideal es que fuesen todas así, ¿no? Lo ideal, ¿no? Eh, pero bueno, me imagino que, que, que cada empresa dentro de sus posibilidades debería tener un incentivo, ¿no? Debería. Hay algunas empresas que, como les repito, pueden pagar un curso de especialización, ¿no? Hay otras que no, solamente tienen la opción a, a otras cosas, pero siempre el, el, el, el, el, el, el deseo se materializa, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Una empresa que, que no, no reconoce, bueno, no no le va a dar nada, ¿no? Pero una empresa que sí, bueno, dentro de sus posibilidades, como les digo, lo, lo va a hacer. Y lo debería hacer, pues, ¿no? Lo debería hacer, ¿no? Claro que sí. Uh -huh. Muy bien. Entonces, fíjense. Este sistema que, que voy a hacer mención en este momento nos habla del sistema nacional, o sea, a nivel Perú, ¿ya? El sistema nacional ya de seguridad y salud en el trabajo a nivel de, de, de nuestro país, de Perú. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El Sistema Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los trabajadores en el ámbito laboral, tiene ¿no? el Consejo Nacional y los consejos regionales. ¿ya? ¿Qué aspectos se, se, se, se, se, se abarcan en el Consejo Nacional? Fíjense, ¿ya? es la instancia máxima de concertación en seguridad y salud del trabajo a nivel nacional. ¿Ya? Es de naturaleza tripartita, ya que involucra al Estado, a los trabajadores, ¿cierto? Y a los empleadores. Es decir, Estado, dueño de las empresas y los trabajadores de las empresas. ¿ya? Es una entidad adscrita, ¿no es cierto? O sea, tiene dependencia, ¿no? Con el Ministerio de Transportes, ¿cierto? Eh, en su función. ¿De acuerdo? Ese es el Consejo Nacional. Los Consejos Regionales son instancias de concertación regional, ¿ya? a nivel digamos solamente de región. ¿ya? Al igual que el Consejo Nacional, lo que vamos a de decir anteriormente, tiene naturaleza tripartita, ¿no? Estado, dueños de empresas y los trabajadores de las empresas. Apoyan a las Direcciones de Trabajo de los Gobiernos Regionales. Entonces mientras una el Consejo Nacional <ríe> tiene que ver con todo todo el aspecto de la concertación de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional el Consejo Regional solamente de regiones no región Lima región eh, Ayacucho no eh, en fin región Arequipa en fin ¿no? esa es la diferencia entre ambos pero ambas ambas tienen tres eh, eh, integrantes, elementos dentro de su organización, ¿no? El Estado, fundamentalmente, el trabajador, ¿no? Y los empleadores, ¿no? Eso sí es común a... Muy bien, y el tercer aspecto son los estándares, ¿no? Y procedimientos de trabajo, ¿no? Entonces, como ya hemos venido diciendo, ¿no? eh, eh, estándar, ¿no? como, como dijimos en la clase anterior, me parece, ¿no? cuando hablamos de, ¿se acuerdan? De cuál es la diferencia entre un acto subestándar ¿no? y un acto inseguro, ¿no? que son cosas diferentes. ¿no? Entonces, el estándar lo fija el procedimiento de trabajo. Dijimos que eh, si un trabajador realiza una operación ¿no? una actividad ¿no? es un acto lo que realiza el trabajador es un acto ¿ya? si no hace caso al procedimiento de trabajo es un acto subestándar ¿de acuerdo? y si la empresa no tiene procedimiento de trabajo es un acto inseguro. ¿ya? Entonces, de ahí que podemos eh, deducir ¿no? que los procedimientos de trabajo marcan dentro de la organización, dentro de la empresa, un estándar de trabajo. ¿ya? Si no realizamos lo que dice el procedimiento de trabajo, estamos por debajo del estándar. por se dice? Subestándar. ¿Okay? Entonces, fíjense. Esto acá es importante que ustedes lo conozcan. Eh, ¿Qué nos dice eh, la resolución ministerial 050 del 2013? Son formatos eh, referenciales, son registros obligatorios. En el artículo 33 ¿ya? nos dice eh, lo siguiente. ¿No? Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad de Salud en el Trabajo son, ¿no? Estos son los registros que toda organización debe tener. Toda. Ojo, ojo. Muy diferente es registro. A ver, hago una consulta. Creo que ya les hice la consulta la, la, la clase anterior, pero quiero saber. ¿Cuál es la diferencia entre un formato y un registro? ¿Quién me dice? A ver, tenemos acá una respuesta. Fran nos dice registro, es donde se reportan los casi accidentes. Ya, está alineado. Fíjense, el formato, ya, es el formato, el formato es, a ver, es cuando el, el registro, ya, que no se ha llenado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos acá? Registro de inspecciones internas. ¿Ya? Entonces, el registro de inspecciones internas, ¿ya? Cuando usted ve registro y no ve, o sea, ve solamente la fecha, el lugar, eh, ¿no? Eh, el área y todo eso que les he leído está vacío, eso es formato, porque no, está de, no, está, no, no se ha llenado. Es un formato pero cuando el inspector va ¿no? y llena, no pone la fecha, pone el área que, que, que inspeccionó, pone su firma, pone las recomendaciones, escribe, eso es registro. ¿De acuerdo, señores? Entonces, cuando, usted, cuando a ustedes ¿no? Los, los, eh, los evalúen a ver qué tal está yendo su sistema de gestión, ustedes tienen que mostrar los registros, es decir, todo esto tiene que estar debidamente lleno. Tiene que, tiene que constar cuáles son los accidentes de trabajo que han ocurrido. Tiene que registrar las enfermedades ocupacionales, si es que las hay, los incidentes peligrosos y otros incidentes. ¿ya? Todo esto ustedes deben demostrar. ¿ya? Entonces, ¿Qué dice María? Formato es una plantilla para la toma de datos. Registra la, plan la planilla llena. Así es. ¿ya? Así es. ¿ya? Entonces, esto de acá tiene que demostrarlo como todo ese registro, ya todo esto tiene que estar lleno, ¿de acuerdo? El registro de exámenes médicos ocupacionales, es decir, todos los exámenes que los trabajadores se hacen, ¿de acuerdo? Antes y durante, ¿no es cierto?, la jornada laboral. ¿ya? ¿Qué más? El registro obligatorio, registro de monitoreo de agentes físicos, ¿no es cierto? Como son el nivel de luz, de ruido, fundamentalmente, ¿no? Químicos, ¿no es cierto? También, ¿no? De, eh, que, si es que lo subiera, ¿no? Si es que lo subiera, ¿no? Biológicos, psicosociales, disergonómicos, todo esto tiene que estar registrado, ¿ya? Registro de inspecciones internas, ¿no? ¿Cuántas inspecciones realizó? ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones, las recomendaciones de esas inspecciones? Las estadísticas. Es fundamental las estadísticas, ¿no? En qué área de trabajo, ¿no? Hay un, un mayor índice de, de, de incidentes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Para eso nos sirven las estadísticas, ¿no? Registro de equipos de seguridad o de emergencia, ¿no? Eh, ¿Cuántos extintores hay? ¿No? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas luces de emergencia hay? ¿No? Eh, ¿Cuántos rociadores? ¿No? Eh, en fin, todos los, los equipos de seguridad que, que la empresa tenga. Los registros de inducción. Cuando los, los trabajadores ingresan al, a la empresa, tiene que recibir su charla de inducción. ¿ya? Cuando ya están en, en campo, ¿no? Su charla de capacitación, entrenamiento y los simulacros de emergencia que se realizan. Generalmente, los simulacros de emergencia se realizan, se adjuntan a los, a los formatos, se adjuntan fotografías, ¿no? Que evidencien que se ha hecho ese, ese, ese simulacro, ¿de acuerdo? Y el registro de auditorías, ¿no? Es decir, la evaluación, ¿no? Que se hace. Sobre el sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, en la auditoría, pues, le van a decir, ¿no? O sea, eso depende del, del, del criterio, del criterio de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, yo menciono criterio, ¿no? Es eh, en base a qué los van a auditar. Doy un ejemplo, ¿no? Eh, si por decirles, eh, su empresa va a ser auditada... En seguridad y salud del trabajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, usted como auditado, ¿no? Va a decir, muy bien, eh, me va a auditar, pero ¿cuál es el criterio de la auditoría? ¿No? Entonces, el criterio de la auditoría significa, ¿en base a qué me vas a auditar? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso que en base a qué? En base, por decirles, en base a lo que dice la ley 29783, en base a lo que dice el reglamento de la ley, en base a lo que dice el protocolo o los lineamientos covid 2019, en base al reglamento interno de seguridad de tu empresa. Ah, ya. Entonces, en base a estos documentos, en base a lo que dice estos documentos, me vas a auditar. Ese es el criterio de auditoría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque usted ustedes también tienen, o sea, cuando, cuando una empresa puede auditar, o sea, ustedes tienen, ¿no? o sea, le pueden preguntar al auditor, ¿no? Una consulta de cuál es el criterio de auditoría. Entonces él le tiene que decir, ¿no? Él o ella le tiene que decir, ¿no? En base a la, a la ley, a, a tu reglamento, ¿no? En base a una normativa. Siempre se audita en base a una normativa, ¿ya? O, o sea, si les dice, ¿no? Eh, eh, las capacitaciones. ¿no? De las capacitaciones. A ver, señor, muéstreme, perdón, muéstreme su registro ¿ya? de las capacitaciones revisadas en el 2021. ¿ya? Y le dice, ¿no? Eh, a ver, de este trabajador, muéstrame las cuatro capacitaciones que se ha hecho el, el, el, el año pasado. Muy bien. Entonces, pero ¿por qué me preguntas eso? Ah, ya, ¿por qué? Porque la ley 29783 me lo indica. Ah, ya. Y cuando te pregunté criterios, me dijiste la ley. Ah, perfecto. Se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, tiene que haber eh, una concordancia entre el criterio, ¿no? Y lo que se les está auditando. Porque no, no, no pueden, no pueden, por ejemplo, si, si les dice una normativa, eh, 29.783, eh, reglamento, eh, protocolo COVID y su reglamento de de interno de seguridad pedirles pedirles ¿no es cierto otra normativa porque está fuera del criterio de auditoría de acuerdo ya eso, eso hay que tener presente ya muy bien pero todo esto señores esto es obligación de la empresa de presentar por ejemplo cuando se presente la sunafil no en la empresa de hecho la sunafil no les tiene que les, les tiene que le, eh, les va a pedir todos estos registros, y todos estos tienen que, que, que tenerlos pues, implementados, todos, ¿no? ¿Por qué? Acá dice, registros obligatorios, nos lo dice la ley, ¿no? Y la ley hay que cumplir, ¿ya? Entonces ya ustedes saben, ¿no? O sea, los registros de incidentes, accidentes, los EMOS, exámenes médicos ocupacionales, los de monitoreo de agentes últimamente han quedado en stand-by por el tema de la pandemia, ¿no? Porque generalmente estos monitoreos se tercerizan, ¿no? Se contratan empresas para que lo hagan en la, en la, en la organización, ¿no? Externas, ¿no? Eh, me imagino que ya en el 2023, el próximo año, ya se va a retomar, ¿no? El monitoreo de agentes. Bueno, las instituciones internas, que dependen de los supervisores de seguridad, las estadísticas también, equipos de seguridad, todo el resto depende de. de de la empresa, de la propia empresa, ¿no? Salvo las auditorías que pueden ser externas, ¿no? Las auditorías internas sí dependen de la propia empresa, pero las externas, lógicamente, no. ¿Ya? Pero igual, todo eso tiene que estar implementado y al día. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la investigación de, de accidentes, ¿no? No dicen, ¿no? Albert Sen, ¿No? investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a veces vemos eh, situaciones ¿no? en las que no nos damos cuenta, pero están ahí. Entonces, uno tiene que ser observador, ¿no? observador, y ver, detenerse a pensar, en realidad, ¿qué peligros hay en mi área de trabajo? ¿Qué riesgos hay? ¿No? Y por, por más minúsculo que usted crea que es un incidente insignificante, debe analizar las causas, el origen, por qué pasó. Puede ser de repente un, un el, el, la causa sea uno mismo, ¿no? Sea un acto, un acto inseguro, ¿no? Eh, puede ser, en todo caso, si es si que es un acto inseguro, bueno, tener más cuidado en, en las acciones que uno realiza. ¿no? Puede ser una causa. Puede ser una causa mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las causas mecánicas de un incidente? Ah, porque de repente el equipo no ha, sido, no, no ha recibido mantenimiento oportuno, ¿no? Eh, me comuniqué con la empresa para que haga mantenimiento y me dijo que no iba a poder esta semana, pero definitivamente iba a venir la próxima. Y a pesar de que, eh, el proveedor indicó de que no se utilizara la máquina, la, la, la, la utilizaron, ¿no? Porque la producción no, no podía parar. ¿Se dan cuenta? Y eso ocurre, ¿eh? En la realidad, ¿no? Y justo esa semana hay accidente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, ahí no hay compromiso, pues. No hay compromiso, ¿no? O sea, si... Imagínense, ¿no? Si el jefe da la orden, entonces, ya, pues, ¿qué se puede esperar, no? O sea, si el jefe no está comprometido con la seguridad, ¿usted cree que los trabajadores sí? No, pues, si él es la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cositas hay que, hay que modificarlas, hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Inspecciones salarias a las áreas de trabajo, ¿no? Como ya habíamos adelantado, ¿no? Bueno, acá hemos puesto un ejemplo, ¿no? Eh, para inspecciones eh, de instalaciones eléctricas, ¿no? Que los tomacorrientes, cables y enchufes estén eh, eh, en estado adecuado, aceptable, ¿no? Ponemos un check ahí, esto es una, un, como un checklist, ¿no? Las llaves de, la, de alimentación también estén en buen estado, los tableros de distribución, tendido de cables eléctricos aéreos y subterráneos, ¿no? Que tengan señalización, ¿no? ¿no? Fundamental, ¿no? Riesgo, no peligro. Ustedes ya saben que el color amarillo nos indica, ¿no es cierto? Eh, prevención, ¿no es cierto? ¿No? Peligro. ¿ya? Entonces, eso debe cumplirse. Que la iluminación sea la óptima, que haya un sistema de puesta a tierra, fundamentalmente. ¿Ya? Esas son las infecciones dentro del área de trabajo. El plan de emergencias. Entonces tenemos las metodologías de identificación de peligro, ¿no? Métodos cualitativos, ¿no? Análisis histórico de riesgo, análisis preliminar de riesgo, ¿no? Eh, lo, el análisis de, de lo que pasó, ¿no? Anteriormente, el análisis preliminar, ¿no? Antes de la, de, de, de la tarea, el análisis de qué pasaría si, ¿no? Y análisis mediante listas de... Comprobación. Esos son los análisis de, de, llamados cualitativos. ¿no? Entonces, estos. estos eh, este, este, este análisis, eh, como repito, nos sirve para determinar la metodología de identificar. ¿Cómo identificamos un peligro? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo, yo, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría no si sí, ¿no? enciendo determinada máquina no a, digamos a una, una revolución no que no es la operativa en la, dentro de las condiciones que me dice la máquina ¿no? entonces puedo gastar el disco no puedo gastar el disco puedo estropear la máquina a eso se refiere, ¿qué pasaría si...? Me hago la pregunta para saber cuál es el peligro que puede pasar, ¿no? A mayor revolución, y, y, y si nosotros estamos manipulando esa, esa máquina y no tiene guardas, ¿no? Es posible, ¿no? Que hay una voladura de mano, de delfín, por lo menos un accidente, por lo menos, ¿no? Entonces, es una metodología para saber ¿no? qué peligros hay en mi área hágase la pregunta qué pasaría si dentro de su área de trabajo y de esa manera va a identificar el peligro ¿verdad? es la más conocida dentro del método cuantitativo tenemos árboles de fallos no árboles de sucesos causas y consecuencias no árbol se le dice porque son como ramas no son como ramas no Entonces si pasa este ese suceso No es cierto puede ocurrir estos dos No es cierto por ejemplo un peligro, ¿no? Un peligro, ya hemos dicho, ¿no? Puede acarrear varios, varios riesgos, ¿no? Riesgos de, de, de caída, de golpes, de torceduras, de guinces, ¿se dan cuenta? Es como, son como si fueran ramas, ramas, ¿ya? Por se le dice árboles, árboles de fallos o árboles de sucesos, ¿no? De esa manera podemos identificar los peligros. Bueno, esto es algo que ya habíamos adelantado y esto también lo vamos a, a, a, lo, lo, lo vamos a ver más adelante: que es la matriz IPRC, ¿no? Que son las iniciales de identificación de peligros, evaluación de riesgos para su control, ¿ya? Identific eh, el IPRC de línea base, ¿ya? Dice que al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y luego anualmente se controlan todos los peligros y sus riesgos asociados presentes en todos los procesos de la empresa, siendo esta aplicación el proceso más importante en la gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es esto en realidad? Esto es eh, como una lista general, ¿ya? De, todo, de todos los peligros que hay en la empresa. Imagínense, ¿ya? Lógicamente se puede dividir por áreas, por tareas, por actividades, en fin. Bueno, eso ya, ya se ve después, es propio de cada empresa. Pero el, el tema es que hay una relación de todos los peligros que tiene la empresa. ya, Ahora, por cada peligro, imagínense, cada peligro tiene más de un riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser una, una matriz, pero muy muy extensa, muy grande. Por eso este, en algunas empresas eh, dividen ¿no? el hiperceo. ¿no? Por área, ¿no? Porque o sea, si publicamos todo el el, el, el interse, por ejemplo, yo yo vi en en un en un que, que de una tienda comercial que cubría casi toda toda la pared, ¿no? Pero no tiene sentido, solamente hay que poner el de, de la actividad que corresponda, nada más, ¿no? Porque hay hay unos también hipercé que o sea, que ponen todo y lo, lo ponen una letra tan chiquita, tan pequeña que no se entiende nada, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, aquí lo que es, que es una relación de todos los peligros, ¿no? Y cada, imagínense, ¿no? Cada peligro tiene varios riesgos, ¿no? Y para cada riesgo hay que determinar una medida de control. Es decir, si tenemos un riesgo alto, la medida de control, ¿no es cierto?, tiene que verse, eh, después de realizar la medida de control, ese riesgo alto por lo menos tiene que pasar a un riesgo medio. ¿Se dan cuenta? Y es que, perdón, y si encontramos un riesgo medio, ¿no?, la medida de control debería de pasar a riesgo bajo. Se en cuenta. ¿Ya? Entonces, todo esto ¿no? eh, nos conlleva a, a tener toda la relación de peligros, toda la relación de riesgos y todas las medidas de control a implementar. Siempre, siempre teniendo en cuenta la jerarquía de controles. ¿De acuerdo? La jerarquía de controles. ¿ya? entonces Primero, ¿no? Primero, eliminar. No se puede eliminar. Sustituir. No se puede sustituir. Medida de ingeniería, no se puede medir ingeniería, ¿no? Eh, medidas administrativas, no se puede, y al final, los equipos de protección personal. Siempre hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿ya? La jerarquía de controles en un hipercéptico. ¿Ya? Bueno, esto también es importante, ¿no? El color, el color dentro de las señales de, de, de, dentro de, la, de, la señales de seguridad. El color azul no significa obligatoriedad, ¿ya? Todos los, los, los, los gráficos que ustedes ven acá nos indican obligatoriedad. No necesita ya ponerse uso obligatorio. Ya basta que sea azul para que nos indique obligatoriedad. ¿Ya? Definitivamente. ¿Ya? Registros de seguridad o emergencia. Recuerden que se debe registrar la entrega de los EPPs al personal. Es el único medio probatorio que la empresa tiene ante cualquier investigación de accidentes de trabajo. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto vamos a concluir el día de hoy. Los espero, por favor, eh, la próxima semana ya con el tema 3, que va a ser justamente ese, ¿no? El IPRC, identificación de peligros y evaluación de riesgos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor. en Marco, si quisieras intervenir. Sí, este, usted habla de, de, la, de, la, de la evaluación que se hace de los peligros que hay. Y la evaluamos, evaluamos con un nivel, dijo usted, medio. ¿Cómo sé yo cuando, cómo sí, cómo, o qué nos dice qué situaciones presentan eh, riesgos medios, riesgos bajos, riesgos altos? ¿Hay algún manual que nos dice eso? O nosotros, este, de manera este, así, subjetiva, lo, lo hacemos, ¿no? Lo, lo colocamos sí. nosotros como, como tal riesgo, ¿no? No, no, no. Nada, nada, nada, eh, eh, perdón, eh, nada es eh, a, a nuestro criterio, ¿ya? Y valga la aclaración, ¿no? O sea, esto lo vamos a tocar la, la próxima semana, pero te respondo. Eh, existe, existe eh, un, un, unos códigos, ¿ya? Que nos indica, por ejemplo, eh, el número de personas expuestas, por decirte, ¿no? En esta área, el número de personas expuestas es 20. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, existe una, ¿cómo te puedes? Una guía, ¿ya? Que nos dice, vas a poner... Número 1, ¿ya? Si sí, el número de personas es de 1 a 5. Si hay 5 personas expuestas, le pones 1, ¿ya? Si el número de personas expuestas va de 6 a 10, le pones 2, ¿ya? Si el número de personas expuestas, ponte, es de 10 a 15, le pones 3, Allá, y en tu área de trabajo hay 12, entonces le vas a poner 3, ¿de acuerdo? Ya, 3, ese es uno, otro, sí, el, el, el, el riesgo, que vamos a determinar si es alto, medio o bajo, ya, ya tenemos un número, ¿no? nos mide la severidad, qué tan severo, ¿no es cierto?, va a ser el daño, ¿no es cierto? Entonces, ahí te da una serie, te especifica, ¿no? daño grave a la salud, daño eh, que amerita, eh, ponte, hospitalización, eh, daño no amerita hospitalización, ¿no? Y te ponen un número, de acuerdo al, al, al, al peligro, al riesgo que tú has detectado, le pones ese número, llevan dos números, te das cuenta, ¿ya?, entonces, después va a haber otro que dice probabilidad, que también tiene una, una, una, una, un, unos números, ¿ya? Entonces, tú al final vas a multiplicar esos tres números, ¿ya? Y te va a dar un resultado. Imaginemos que ese resultado te sale 18. Entonces, te vas a una tabla que te indica, ¿no? De tanto a tal número, ¿no? Es el riesgo bajo. De tal a tal número, riesgo medio. Y de tal a tal número... Riesgo alto. De acuerdo a la multiplicación que te ha salido, tú determinas si el riesgo medio, alto o bajo. No sé si quedó la, la, la. Es una idea preliminar, pero ya lo vamos a tocar. Okay, la okay. Sí, sí, sí, sí, quería saber. Entonces, todo está ya, digamos así, estandarizado. Así es, así es. Eso se lo voy a explicar la próxima clase. No se preocupe. Sí, sí, muy, muy, Ajá. Ajá. muy bien, gracias por la pregunta también. ¿Alguna duda, alguna pregunta ya, señores, para concluir? ¿Ninguna? Bien, perfecto. Muy bien, les agradezco su participación, no que estén bien, y bueno, recuerden siempre que todo lo aprendido debemos de ponerlo en práctica diariamente. ¿ya? Eh, muchas gracias por su participación, y bueno, será hasta el próximo martes. Gracias, buenas noches.